Me gustaría comenzar el video con estas aclaraciones con respecto a unas situaciones que pudieran generar malos entendidos ya que si no se aclaran antes pues o si no se explica la razón del por qué puede generar malos entendidos como por ejemplo verán en el video que voy a dejar a Susana es más pequeña a la casa de mi mamá a dormir eh, luego también verán de que regaño quizás un poco fuerte a mi hijo por una tarea entonces en el caso de Susana eh, ella estudiaba iniciando el año en la mañana pero para lograr que Susana Entrara mismo A la A la hora normal Digamos así de clase Mi hijo entra a las 7 Susana entra a las 7 y media Para lograr eso Teníamos que levantar A los dos niños A las 6 En 6 de la mañana Para lograr Salir a tiempo Cambiándolos terminándolos de despertar bien bañándolo en algunos casos porque a veces los dejamos bañados en la noche eh, dándole su comidita y alistando sus cositas de modo que Susana y Ricardo entraban a las 7 porque si no yo al venir acá despertar a Susana cambiarla y todo eso a ella se me decía tardísimo y no, no, no lograba entrar bien temprano a mi trabajo. Entonces.. Susana desde las 6 estaba despierta. Por sugerencia de la maestra pues dijo de que ella se miraba como agotada. Y con sueño en clase. Y pues decidimos este, hacer algo al respecto de eso. Y, y lo que encontramos. Viable era pasar a Susana en la tarde Y Ricardo en, en la mañana Bueno, resulta que Cuando a Susana se le pasó la tarde Yo iba a dejar a Ricardo a las 7 de la mañana a la, a la escuela Regresaba acá tipo 7 y 5 aproximadamente En esos 5 minutos, porque la escuela queda bastante cerca Y yo, a veces voy en la bicicleta con él Entonces en esos 5 minutos a Susana se despertaba en algunas ocasiones, no miraba a nadie y bueno, los niños ya saben cómo son en ese sentido, cualquiera pues eh, y costaba mucho ya después que ella se sintiera bien, que poderla dejar donde mi mamá de las 7 y 5 hasta las 7 y media máximo lo que yo puedo estar acá porque entro a las 8 y si no pues entraría tarde al, al pasarme a las 7 y media pues, implica llegar súper tarde al, al trabajo entonces hacía las cosas rápido al modo de que de salir con ella a veces solo me tocaba ponerme la camisa porque ya venía, ya me había bañado ya había, desayunar, etcétera pero solo tal vez la camisa o, o a veces solo de faltaba de desayunar, pero siempre igual. 7 y a las 7 ya se estaba despertando Susana y se iba a dejar donde mi mamá. Entonces, pero ese laxo a veces de los 5 minutos que yo me iba a dejar al niño, a veces es donde ella tenemos problemas entonces viene mi mamá y me dice, no mejor dejarla entonces. Acá en, eh, conmigo en la noche que se duerma Que amanezca tranquilita Que no se le moleste eh, Que pueda dormir lo, lo suficiente Porque de hecho ya, ya duerme más por ser más pequeña verdad. Eh, se levanta tranquila Cuando yo le haga el desayuno y todo normal Entonces así se decidió Se está llevando a a la niña a dormir donde mi mamá, pero como van a poder observar en el, en el video, no es fácil, siempre, y a veces eh, le toca irse a dormir, ¿verdad? y de repente, ya me voy, ya me voy, ya me voy, agarra su mochila, agarra sus zapatitos a los alustrado y agarra camino, entonces yo tengo que, espérame, espérame, le falta esto, falta lo otro, cuando anda de buen humor y se va para donde su, donde su abuelita y, y todo normal pero a veces a veces pasa como, como me pasó en este video que no no quiere irse le pone un poco como sentimental verdad Ricardo no Ricardo para él es, es mejor quizás dormir donde mi mamá le gusta le gusta más eh, le gusta compartir con ella bastante pero eh, la niña no, ella es bien apegada a mí y, y, y cuesta a veces, tiene que andar como ella de humor para, para que ella sola se vaya o, o para que yo la vaya a dejar y le doy su besito, le doy su cora para la, el día de mañana y, y, y normal Pero a veces, a veces me pasa como, como, como van a ver en este video, cuesta porque se me hace un nudo en la garganta a veces cuando ella pone así que no, no, no quiere irse eh, a veces se queda conmigo acá, me, me gana pues el, el sentimiento y, y se queda conmigo acá. Eh, pero ayer no lo pude dejar por esa cuestión de la tarea que, que hacía falta. Y pues apenas es miércoles, martes, perdón, para miércoles. Entonces, es mucho sacrificio para ella estar, estar levantando temprano en cambio había comido más porque si se levantara temprano ella pues ella está a veces está bien aquí ayer de hecho fuimos a dejar a Ricardo los tres en, el, en, el, en la bicicleta entonces porque ella se despertó temprano y, y se vino para acá eh, pero cuando ella despierta temprano es porque su ciclo pues de dormir está bien ¿verdad? entonces ahí, ahí no me preocupa eh, pero a veces sí, sí, ahí, ahí. ahí. Eh, me preocupa el hecho de que no, no duerma bien porque va a andar mal en, el, en, la, en la escuela. En el caso de Ricardo, eh, él hubo un tiempo hace varios días de que no copiaba todo lo que estaba en la pizarra porque es muy lento, porque se distrae, X. Eh, razón. Entonces de modo me tocó castigarlo un día, de luego después dos días y volvió a repetir y luego después tres días castigo de no ver televisión, de no salir a jugar. Eh, bueno ya cuando está en el cuidado de mi mamá pues me imagino yo que ella sí lo deja ver televisión o, o algo a pesar que yo le digo mire que no está castigado por esto y esto. Pero ya cuando está conmigo, en las horas que él está conmigo, pues ahí sí, ¿verdad? El, el castigo se mantiene. Y gracias a Dios había superado todo eso, pero ayer volvió a, a, a reincidir. Y como se van a fijar en el video, pues él no, no me dice nada de las tareas. Yo le pregunto, todo está bien. Me dice sí. Pero él sabe de que. de que eso que no había copiado le acarrea ese tipo de castigo verdad eh, yo lo que hice en esta vez fue dejar, dejar dejarlo pasar solo le hice la advertencia le recordé los castigos anteriores le dije que meritaba un castigo eh, pero que esta vez se la iba a dejar pasar verdad hicimos después que se cortó el video hicimos la, la tarea y se durmió mi pregunta puntual en este caso, para ustedes podría ser eso, ¿verdad? Si hice bien el dejarlo pasar, ya que es una situación bastante repetitiva, o, o hice mal. Si hice mal, pues, ¿cuánto tiempo debí castigarlo? Un día, como normalmente comienza así, este, de poco, ¿verdad? O ya como por ser repetitivo Castigar los dos o tres, tres días de un solo Ay, Lo leo yo en, lo, en, en los comentarios de ustedes Por favor comenten Estos video, estos primeros videos van a ser subidos de forma automática A las 8pm todos los días eh, Hasta como el tercer el cuarto o quinto video Tal vez empiece ya a a reaccionar en video de los, de los comentarios que ustedes han puesto eh, De ahí pues Hay otras situaciones en el video que no, no, no recuerdo muy bien ahorita Pero si en dado caso hubiera necesidad de aclarar algo eh, Yo lo hago Lo que le pido a veces es que no, no juzguen tan, tan rápido sin conocer a veces las los detalles, verdad. Si les interesa algo, de por qué tal vez estoy haciendo esto o, o por qué hago lo otro, eh, háblenlo ahí en los comentarios. Yo voy a tratar de leerlo y voy a tratar de dar la explicación sobre, sobre las cosas, ¿verdad? Que pueda dar explicación. En el video me, mi hijo también me pregunta sobre por qué subo los videos a YouTube este pues es por esto para, para, para tratar de ser mejor persona para tratar de ser mejor padre no nadie viene con un manual sobre las diferentes situaciones que se dan la Biblia nos ayuda mucho y por tanto yo trato de inculcarle a mis hijos que vayamos a la iglesia eh, vamos sábados y domingos Desgraciadamente no puedo ir los días de semana Porque se me complica En extremo, pues extremo eh, Todo con respecto a ello Pero sí sábado y domingo Estamos ahí al pie del cañón Así que A pesar de que Hay muchos ejemplos, ejemplos bíblicos pues yo, Siempre, siempre van a haber cosas En la vida cotidiana de uno que no no tiene la respuesta la verdad. entonces eh, por eso he decidido subir estos videos para que ustedes me puedan colaborar ahí verdad eh, de buena manera pues dándome sus comentarios sus críticas y ayudas pues en lo que se pueda ¿verdad? sobre sobre los temas de los de los niños eh, la cama a veces está así se de, de, de, de desordenada la cama principal si se fijan, pero es porque nadie duerme ahí yo duermo con los niños en el, en el camarote donde ellos porque es más fresco ese ese, ese cuarto quería aclarar ese, ese punto, por lo general el cuarto de los niños es el que más más bonito está, más bonito arreglado, más limpio y todo el otro casi solo lo ocupamos como para cambiarnos de de ropa ahí tenía una ropa que estaba lavada que la había entrado eh, ya ordené de hecho pero por lo general ese cuarto no no es muy muy, muy usado así que no hay nada. a pensar de que todo acá es es desorden ¿verdad? de vez en cuando ordenamos y nos queda bien bien nítido mi mamá a veces me ayuda también de repente tengo el desorden y mi mamá viene y, y me ayuda. Pero no es que pase... Este, dependiendo de ella de que me arreglen las la cosas, yo también hago, hago, hago, hago mi trabajo y, y trato de mantener ordenado. Mis hijos me ayudan muchísimo también en eso. Ellos son bien colaboradores conmigo. ¿verdad? sin que yo les diga de repente ellos están haciendo algo bueno espero les guste el video y puedan pues comentar gracias por, por estar siempre pendientes y espero pues los que sean nuevos se suscriban me van a ayudar muchísimo en la situación actual que tengo con el hecho simple pues de suscribirse acuérdense que eso no les no es ningún cobro para ustedes es gratis totalmente eh, ayudan Ayudan muchísimo, sinceramente, en crecer con, con suscriptores. Y estén pendientes, pues, para. Pues estoy, mejor dicho, pendiente para escuchar sus comentarios. Gracias. jugamos ya hicimos una tarea a media de, de sucio estamos pendientes de terminarla pero es hora de hacer la cena Oh oh, ya ve que venís! Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ta ta jodida Let's yeah. go. Yeah, <t–> <hablarat Christmas> <sein Guerra> Oficialmente de de de me declaro nuevo líder de los jóvenes titanes. No, esto puede ser esto. No lo siento, tampoco <risa> es <Close> la ley. ¿Cuál ley? La ley de la selva, nene, chicos. Ayúdenme, por favor. Él tiene razón, es la ley de la selva, nene. La Bye-bye. ¿Cómo se te paran las manos? ¿Yo? ¿Es culpa mía? Porque no lograron lo largo del camino de ablandarse y eso te dejó vulnerable. Eso no explica por qué están siguiéndolo cuando claramente yo soy el líder. Oh, eso, ¡No logramos el trono! ¡Eres el alba! Y ser alba es más importante que realmente ser bueno en algo. Por suerte para mí, no hay mejor lura para recuperar tu alba que en el zoológico. ¿Quieres decir que vas a ayudarme? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Va <coughs> ah, servir Vaya Ricky, si bueno, yo... Esta es la tarea que quedó pendiente Una guacamaya y un toro gozo Porque no No nos pasaron la trepedora ahí, mira Sentate hijo, sentate, no hagas más desorden Va a ver, Susy? Esa es de sushi la que llevé primero Esta es tuya, Ricardo ¿Qué pasó, hijo? Tortilla de huevo. Esa es tortilla, lleva, lleva huevo, es tortilla con huevo pero si querés, ahí hay más de las nuevas que compré. ¿Ah? <risa> Cuidado, hija, está caliente. <risa> Serena, morena, relaje la raja. Relaje la raja, oye. ¿Y qué raja? Ah. Las nachas. <risa> Me permiso, pues. Voy a abrir aquí. No había ya papi no viento ay hija, lo siento pero el ventilador no se puede poner voy a intentar ponerlo ponente pues ahí ya voy a intentar poner el ventilador Para, por el momento si quieren no coman porque está muy caliente todo está caliente porque vos bien macha, Marcha, macha pecha peluda, macha pecho peluda, macha pecha peluda. Papá ¿tienes unos macho pecho peludo? No sé vos el que estás diciendo eso yo no sé. Y yo ya, macho pecho peludo, se pone un, un, un pegamento. Pegamento. Okay. Hmm pegamento Y le de pone tatuaje. ¿Tatuaje? No, quita, se Huele. ¿Y duele? Duele. Ah, esos son los machos pechos peludos que hacen tatuaje. Sí. Ah, mira, a no cómo. Huele, buena. huele, huele. Sí. Los machos pechos peludos, los machos pechos peludos son los, peludo, los, peludo son los que, que son los más mejores. ¿Los más mejores? Ah, se pues se... nosotros somos machos pechos peludos. Porque ese macho no, El hielo. ¿El hielo? ¿El ¿Eh? hielo? ¿El hielo? ¿El hielo? mira hielo como...? ¡Esa es el macho pecho peludo! ¡Hola, bello vaya ¡Ah! hermano! pecho Vaya macho pecho peludo Yo soy macho, oh, macho macho peludo vaya, macho macho peludo, vaya, macho, peludo. Vaya, bueno. ¡Guau! ¿Termine a comer, Pacito? Si, mamá es... Empieze, No, mamá, no es tu eso. No es tu eso. No es ¿vamos a hacer una oración, antes. ¿Ah? ¿Vamos a hacer una oración, antes. Ah, sí. Papá, rapidito, Cuídalo, cuídalo, cuídalo. No, no, ya lo puedo decir. Gracias. Gracias, Por la comida. Por la comida. Porque a papá, a le salió pelito, pelito, ah. ¿qué nombre no nombre que se no tengo. cuando uno está orando ven pues, pero va a querer agua, va, eh, eh, eh, ¿Fresco, jugo y gaseosa? Sí, ¡Sí! ¿Y cuáquer? ¿Con azúcar? No. Sí, yo soy sí, papá. Vaya, vaya, vaya. Yo quiero fresco. Pero no hay fresco hija. Cuáquer con azúcar no tiene. ¿Sí o sí? A mamá algo así vaya mucho el coma. Poquito. No me no, un montón. ¿Mm? Me gusta un poquito Ya lo voy a de. contener. No ventes ¿no? ¿Mm? tu ojo, puedo que me encante. Gracias por acordarme de los lentes, porque me los tengo que quitar. Ya, Quizás mejor pausar. ¿Ah? Quizás mejor pausar. ¿Y tú? Nada. Y cogelo, hijo. Ponémelo ahí, por favor. No lo cuante de Ricardo de salir a correr, ay, ay, ay, a botella de aguas, aquí ya, Susi pero más tortillas? ¿Ah? Las tortillas de sursi tienen que ser... Con ¿Sí? forma de pizza porque si no, no se las... ¿Sí? Bueno Mira, las papitas, ¿ve? ¿Te las comés? Ahora vamos a ordenar la ropa de esta gran sushi. Vamos, changa. Se me ha olvidado planchar la ropa de esta sushi. Mover camisa. Y falda. Falda por aquí. Camisa por allá. Bueno, well, fui yo. te limpio ¿Qué chim chim chim chim que ¿Qué es Ya, Susi Ya casi, casi Voy a ponerlo a la hora. Susi Susi Deja a Ricardo en paz Vaya Busca Sus zapatos, vamos a los Esperate. Sácalos, de ahí la zapatera están. Ricardo abajo en la cama, quizás se puede ir porque <coughs> o atrás de la puerta. Si Carlos deja su sí. No, sí. Venga, chample. Ya vengo. ¿Dónde vas? Porque decís, sí, ya vengo. ¿Eh? ¿Por qué decís, sí, ya vengo? Espérate, ya. Claro, me está tocando ahí. No, eso no sirve, hija. Espérame, ya vamos a ver si sirve. Dámelo, dame, dámelo, dámelo. No sirve. Se arruinó. Pero gracias. ¿Por qué? No sé, ¿por qué le habrá pasado que se arruinó? ¿Y atrás de la puerta? No. Mira, hija. Fíjate, fíjate. ¿Ya buscaste bien ahí en la zapatera? ¿Seguro? Yo sí. oh. estaba te voy a poner la lámpara No, no, no, no, no tiene lámpara ahorita dormido pues quiero ver, Vete para atrás. Sí, sí, sí. Mete la mano ahí. Abajo, abajo, abajo hija abajo. Mírame esto sí. Ahí. Como una lámpara. No tengo hija, solo mete la mano a ver si hay algo. de nieve mi boda wow qué montón de tesoros ya no sirve vale pues seguí buscando Uy, chica ¿Cómo lo ves? <ríe> que a tesoro, ¿verdad? Uh -huh. ¿Esto qué Un gancho Un tesoro uh -huh. ¿Esto qué? Ah, ah. Yo pensé que era un ratón. Uy, chica, un montón de tesoros, dale No hay más ah, Vamos, a buscar otro lado Trae la que hay un montón de llenas perdidas. No, aquí está el otro, ve. ¿Dónde Ahí está el, el que vos encontraste? Este yo conté. ¿Este tú lo encontraste? Sí. Ah. Este. ¿Y dónde pusiste el otro? Seguro, segura que ese es el que habías encontrado. Voy a tener que pausar Se cortó el video Pero ya vamos a ver cómo lo uno Susana ¿Qué? Mira, vení En la zapatera encontré el otro zapato Mire, vos dijiste que había buscado ahí Es como como Acá, Alcanzame Aquel volado para Ilustrarlo Terminate esa papita, así es, Ricardo dejar sucio ahí que no que otra no eso va a quebrar algo Tienes que copiar del pizarrón sobre las líneas horizontales, rectas y todo eso. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Lago. La ¿Qué esperabas para decirme? Chicos, chicos. ¿Ah? Chicos. ¿Por qué me dijiste que no tenías tarea? Y ya que te estoy diciendo yo por qué no me había dicho. Se no me olvidaron. Es que no me doy cuenta, Maricela me mandó la foto. Vaya, vale, sacar el cuaderno pues y lo vamos a continuar. Ya te voy a dar la foto donde está eso. No. sí? No, de verdad se me olvidó. Sí, mi amor, yo siento lo entiendo, pero tienes que acordarte de todo. No es que foto. yo me estoy no, sí, sí, sí, sí. de una tarea. Que que ah, te digo? ¡Eh, no la! la! la! una ya Buscá si de las camisas que están que te pones por dentro de esto, la blanca. Buscalas ahí en tu ropa, por favor. ¿Eh? ¿Y por qué onda tan lindo. poquito Lo Vamos a subir a YouTube. Busca bien, Susi, busca bien. No, ¿por qué lo no vas a descargar en YouTube? ¿Por qué no Papi no aye. Yeah. Papi no yeah. Papi no yeah. Papi no aye. Papi Me yo yeah. buscando. Yeah. Bueno, tiene... Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Creo que está muy bien. Primero yo. Y yo estoy haciendo la estalela. <risa> Yo estoy haciendo las tareas. Vaya, estuvo. Ojo. Y como, el, como yo estoy ayudando mi papi. Vaya, papi. A eso sí, vámonos, vámonos. A mí. Hola, papi. Hola, hola, papi. ¿Cómo está bien? tu nana. la gaca? Vámonos, macha pecha peluda. ¡Salud macho, pecho peludo de tu nana. sí lleva tu mochila Mochila, mochila, mochila, ya sabes Yo llevo mi contigo No, mi amor, vamos hijo con mamita, pala que Te quedo esperando, mira Dijo que hiciera esas tareas Y además, tenemos que ir a traer el color aquel para terminar la, la otra tarea, mira Ya agarra el teléfono Pues sí, es que tenemos que terminar esta tarea, hija, mira Mañana te quedas conmigo, ¿ah? No, no. Nah. Este, los zapatos de Susi, yo te los di, ¿qué lo hiciste tú, Susi? Vamos a ver si esta mamita La Las ropas de Susi los zapatos de Susi. Y los llevo de las ropas. ¿Y de dónde lo quitaste? Sí. Vení Susy Lo que tiene es Susy Aquí va todo Bolsón de Susy Hola Susy Mira está mamita el Está con llave Mañana vas a irme conmigo, pero ahora vas a hacer esta tarea aquí, mira que yo no tengo colores. Hola Anis Hola Ani Para Ricardo Andy. Ricardo Andy. Pau Pau Mira, tenés que buscar de teléfono, ahí está uno que solo de darle color verde y color amarillo si no me equivoco y este otro es de color verde o, o amarillo Sí, color amarillo Y este hay que recortar y esto, para la Susi Donde están las aves Que pide un torobojo y... Más así la está no, Porque no teníamos colores, por eso no terminamos pintando Pero ahí está, donde pones trogos para colorear Y ahí aparece ese dibujo Y pones guacamaya para colorear Y aparece ese dibujo en el teléfono que lo pongo eso así para adentro Ey hombre, Ay. eso es para adentro, hijo, ponerle en la cama, cama de mamita. Va. Mañana mi amor. ¡Salud, ah. Angie. ¡Salud, Angie. A pecho. A Apechu. Te veo un besote! este. Salud, gordita. Este lleva al Salud, gordita. El canto se va Sí, este es mío. No es así. Mañana sí. se va a no quedar conmigo, te lo prometo, hija. Pero el cartel tu no? ¿No? Cochinita, aló. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Vaya por pues, su si ciudad de casa, aló. Ventaja eso, bien bonito, ¿viste? ¿eh? Me pego aquí. Qué cochineo, te, ¿Te aquí. Ya te fue Ricardo. Ay, calor, calor, calor, calor. Ay, huma, changa, dijo la changa. Vaya. Ya me embarazo pues, mentirosa. Ay, ay, qué es de ¿Ya? ya te voy a traer la cora. Cerra aquí pues. ya no vayas a arruinar eso, mira, ya lo arruinamos, Billy. Anda. Que te, que te busquen en, en el teléfono los colores. No, pero es que ese no es del de nosotros. Vaya, vale, dale, salud. Salud, tato. Salud. Sí. Vale. ¿Qué? Me ¡Salud! Me limpia, me limpia de... No, mi amor, que te lo ¿Qué? mamita, ¡salud! Ya voy a venir, ¿Qué? la ¿Qué? Gracias. que llevar agua a la escuela, saludable, porque... Si no, se mueren de ser sus pues, niños. Son las 8. Este, vamos a alistar la cama que tenemos desorden ahí, mira. ¿Y guardaste tu cuaderno, ¿sí? ¿Ah? Ya guardaste me tus cuadernos, hijo. Ah. Ya no puedo memoria, ¿sí? Lenguaje matemática, inglés y sociales. Va, guarde, pues. Acá sociales en eh, el ¿Y este es para qué? Para dormir Para dormir uh -huh. Y por aquí viene el... Lo acabo de ver ¿El qué? El patrón de dormir Te lo juro, lo acabo de ver Nunca sabe Bueno Llévate los cuadernos entonces por allá Hijo ah. No, nada, está bien ¿Y esta? ¿Y esta está sucia, cochinín? ¿Puedo enseñarme? Está limpio Y nuevo ya lo Mi cincho Mi sombrero Vas a arruinarlo, vas a arruinar. El marito. Vaya Los dientes Acá están Que veo ¿Cuál es el tuyo hijo vení? ¡Adi, adi, adi, adi, adi! adi ¿El por Yo, Carl Bocal. ¿Qué es qué? ¿De qué? ¿De Yeah, hay que cerrar aquí para tu mochila está listo, sí. este, tu ya está listo Sí. este tus zapatos ya están tu ropa ya está planchada de arriba, el pantalón, lo que se tiene Muy oscuro cocinito. Ventilador uh -huh. a todo mecate. Fuera luces hasta otro día. <ríe> De noche. <ríe> ¡Se mojó, se mojó todo! Te a la cara. <risa> Quiero ver toda la.